Hey, ¡Sí! ¡Ahora voy a abrir! ¡Ay, perdona! Es que en este pueblo y con este negocio nos conocemos todos y eso me encanta. Soy Maite y ahora voy a trabajar. ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy feliz. No es un negocio, es una forma de vida. No me arrepiento para nada del camino que escogí. Con este trabajo me siento muy libre, aprendo constantemente y disfruto cada día del entorno en el que vivo. Bueno.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 Gobierno de Navarra. Nafarro gobernua. A.